Hola, hola, soy el Padre Pepe Ruiz y hoy vamos a hablar acerca del de propósito de la vida que es lo que San Ignacio de Loyola llama el principio y fundamento y vamos a hablar también acerca de la indiferencia que San Ignacio propone la indiferencia ignaciana que no es el que no nos importen las cosas así que vamos para allá Hoy eh, mi propuesta es hablar acerca de algo que es de suma importancia y que yo creo que nos falta hablar de esto eh, más seguido y pensar en estas cosas más seguido. Y es de tanta importancia que con esto comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, con esto comienzan eh, los mandamientos, cuando a Jesús le preguntan cómo resumir, eh, los mandamientos de San Ignacio eh, de Loyola eh, también lo pone al principio de los ejercicios espirituales y le llama el principio y fundamento. Al final de lo que vamos a hablar hoy es de cuál es el propósito de nuestra vida y que esa dificultad pues, requiere vivir una vida de libertad y de indiferencia. Vamos a hablar de lo que significa la indiferencia en el sentido ignaciano, que no es que no nos importen las cosas. Eh, y también vamos a hablar acerca pues, de cuál es el propósito de Dios para crearnos. Como por un lado está nuestro propósito de vida, y por otro lado cuál es el sueño de Dios. Y pues, por ahí también vamos a hablar acerca de del cielo, del infierno, del purgatorio y bueno, yo creo que algo importante es clarificar eh, si Dios es bueno, eh, ¿por qué existe el infierno? o ¿Cómo puede ser compatible esta idea del infierno eh, con un Dios amoroso y misericordioso? Entonces, pues es un gusto poder compartir con ustedes. Primero, pues valdría la pena eh, comenzar con la palabra, ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de lo que Jesús considera eh, lo más importante, el primer mandamiento? Y dice así, se acercó uno de los escribas que había oído la discusión y al ver lo bien que les había respondido, le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y bueno, eh, también el Catecismo de la Iglesia nos dice algo muy similar cuando describe el propósito de la vida del ser humano dice el ser humano es creado para conocer, amar y servir a Dios San Ignacio de Loyola también dice algo muy similar dice el ser humano es creado para amar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor y por este medio salvarse, salvar su alma entonces, pues nos estamos poniendo en contacto con algo que a lo mejor deberíamos de reflexionar más a menudo, que es ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el fin para el que fuimos creados? Y es cierto que hemos nacido eh, en libertad y el ser humano pues tiene... Eh, la libertad de decidir sus propios propósitos de vida. Esto es algo que, pues, pues podría inclusive sorprendernos, ¿no? Que Dios nos permita decidir el propósito de mi vida eh, y también nos damos cuenta que hay ciertos propósitos que nos llenan mucho y otros propósitos que nos dejan vacíos e inclusive que pueden ser totalmente destructivos. ¿no? Por ejemplo, alguien puede ponerse el propósito de vida, el hacer dinero. Yo creo que hay mucha gente que se pone este propósito eh, a veces sin darse cuenta. ¿Y qué pasa cuando ponemos estos otros propósitos? Pues eh, yo recuerdo haber hablado con un amigo cercano de mi papá cuando yo era niño, que venía hablando con mi padre de algo que se veía muy pesado, ahora sé que estaba pues, considerando temas de divorcio, de dificultades en el matrimonio, y como que me vio de niño cerca, y, y yo creo que ya estaba yo niño más, comenzando un poco adolescencia, y, y me dijo, mira ven Pepito, y me dijo, fíjate, cuando yo empecé a trabajar pensé, voy a hacer mucho dinero para que mi familia esté feliz. Les quiero dar todo a mi familia. Y mi, mi fin principal pues era hacerlos felices. Dice, sin embargo, poco a poco empecé a dedicarle más tiempo y más tiempo a hacer dinero. Dice, y ahora me quedé sin mi familia. Steven Covey, que es un hombre de, del mundo de negocios, decía muchos empresarios se ponen a escalar la escalinata eh, del éxito. Dice. Y cuando llegan al final se dan cuenta que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. ¿Cuántas veces hemos visto eh, famosos, gente rica, gente con dinero, grandes políticos y parece que todo va bien? Y de repente pues como que tenemos una ventanita a la vida personal ¿no? y nos damos cuenta de tantas relaciones destruidas, de tanta infelicidad. Inf inf inf eh, Jim Carrey decía, ojalá. Y todos pudieran ser ricos y famosos para que se den cuenta que eso no es lo que hace a una persona feliz. El que es rico y famoso como apoyado ya sobre, sobre la pared eh, al final de la, escalera, de la escalera como avisándonos a los demás. Aquí no es, aquí no está la felicidad. Entonces hay muchos propósitos que podemos elegir pero nos damos cuenta que no todos son iguales. Y pues aquí es donde la sabiduría de la Iglesia, de dos mil años de reflexión y mucho más, desde, desde el judaísmo, miles y miles de años de reflexión y miles y millones y millones de personas a través del tiempo, pues han descubierto la realidad de que cuando alineamos el propósito de nuestra vida con el propósito para el que fuimos creados, podemos decir con los sueños de Dios, pues qué sucede que la vida es más plena, que somos más felices, como si nos diéramos cuenta que estamos hechos para esto. Pues claro, sí sí lo estamos. Y entonces llegamos a esto que San Ignacio le llama el principio y fundamento de la vida no es algo siempre bueno eh, parar a reflexionar en este tema cuál es el principio y fundamento de mi vida y bueno a veces nos queda claro que el principio y fundamento eh, la dirección el fin hacia donde vamos es dios sin embargo eh, pues no es tan fácil Sabemos, a lo mejor, que el fin es Dios y, bueno, ¿de qué se trata todo lo demás? Podríamos decir, pues, todo lo demás, con San Ignacio diríamos, está hecho o, o lo podemos usar para ayudarnos a lograr el fin al que fuimos creados. ¿no? Entonces, pues, eh, puedo vivir, vivir mi vida de modo que si tengo claro el fin, pues todo lo demás lo veo como medios para llegar ahí. Eh, el problema y la gran dificultad es que eh, comenzamos, como este hombre que decía, yo comencé amando a mi, a mi familia, deseando lo mejor para ellos, comenzamos por ahí, pero la realidad del ser humano es que como que se nos voltean los fines y los medios. A veces pensamos, este es el fin, y todo esto pues es el medio para llegar. Pero no vamos tan sencillo, sino que en el recorrido es el fin, vamos para acá y me encuentro que aquí hay algo muy bonito, y a veces me quedo ahí, me puedo quedar 20 años de la vida, buscando... Otro propósito, de repente me doy cuenta que por aquí no era y me voy por acá. Y ya cuando voy por acá, a lo mejor me doy cuenta por acá que hay otra cosa que me llama mucho la atención. Y entonces, a veces inclusive se nos olvida cuál era el fin y acabamos caminando en otra dirección. Confundimos el fin y los medios. A veces inclusive lo confundimos tanto que decimos lo contrario, usamos a Dios como un medio para llegar a nuestros objetivos. ¿Qué pasa? Pues yo me acuerdo cuando era más joven que iba a alguna fiesta ¿no? y yo me sentía muy espiritual y le decía, Señor, vamos juntos a la fiesta, vamos a pasárnosla muy bien. Pues muy bonito. Y, y después como que llegaba, eh, salía del carro y, y pues como que Tal vez a la fiesta no era tanto para invitar a Jesús. ¿no? Y era más como decir, Señor, pues ahí me cuidas el carro. ¿no? <ríe> ¿Y qué pasa? Pues a veces como que quisiéramos que en vez de que nosotros fuéramos siguiendo al fin a Dios, a Jesús, quisiéramos a veces, no lo ponemos tan claro, pero es lo que hacemos, eh, quisiéramos que Jesús nos siguiera a nosotros. Señor, ayúdame a tener mucho dinero. Señor, ayúdame a tener siempre salud. Señor, ayúdame. Y bueno, ¿qué pasa? Pues, ¿cuál es el fin? Porque parece como si usáramos a Jesús y a Dios como un medio. Y, y esto, pues no lo digo como para causar eh, pena, vergüenza, sino más que nada para desenmascarar algo que nos pasa a todos, me pasa a mí, que de repente ando caminando y se me olvida y me interesan las cosas porque creo que me van a, llegar a ayudar a llegar a Dios y de repente ya ando perdido. De repente me doy cuenta que tengo dos horas viendo el Facebook, dos horas viendo el TikTok, dos horas viendo el YouTube y digo, pues como que yo venía que orar y se me olvidó. Es algo como parte de la condición humana que a veces conocemos el fin y conocemos cuáles son los medios, pero como si se nos desenfocaran y, y, nos, y nos salimos del camino a donde vamos. Y por eso, pues, San Ignacio nos recomienda un principio que, que es muy útil y es el principio de lo que San Ignacio llama la indiferencia. Entonces dice, si conocemos el fin y cuáles son los medios, la clave para que no se vuelva el fin los medios, para no confundirnos, para que no se nos olvide, la clave, dice San Ignacio, es hacernos indiferentes, ante todo, no en el sentido de que no nos importe y ahora vamos a hablar de eso, eh, hacernos indiferentes ante todo, en el sentido de que no dejar que nada se absolutice. Ahí está la clave. que El problema es que comenzamos a lo mejor viendo cosas que nos ayudan, y después digo, es que sin esta cosita yo no voy a poder ser feliz. Y ahí comenzamos a poner como en enfoque de nuestra vida algo que no es necesariamente el sueño de Dios, que no es necesariamente el, el, el propósito de nuestra vida, pero es como un engaño, es un engaño. Y mire, yo no lo puedo decir eh, con más cuidado porque esto va a niveles muy profundos si usted de niño vivió algo difícil, algo traumático y a veces no tiene que ser algo súper grande para cada quien es diferente lo que es grande, traumático y difícil pues a veces de niños nos comenzamos a hacer ideas de que sin esta cosa no puedo ser feliz. ¿Mm? A lo mejor alguien que, pues que ha vivido eh, enfermedad diga, pues para mí lo más importante es estar en buena salud. Y suena bien. En sí mismo la salud no es mala. El problema es el absolutizarla. Yo puedo decir, eh, pues es que yo me doy cuenta que si dejo de trabajar y si eh, cambio de empleo, pues, eh, pues tal vez no voy a poder proveer a mi familia de lo que necesita. Y si no puedo proveer a mi familia de lo que necesita, pues a lo mejor eh, me van a abandonar o a lo mejor me van a ver como menos exitoso. Y entonces poco a poco se van metiendo ideas en la cabeza que estas son las cosas que tienen que ver con nuestras heridas, tiene que ver con nuestros miedos. Y esos miedos lo que hacen es que esas heridas pues como que traen esa infección, esa, esa pus cuando no han sido sanadas que, que comienzan a infectar. Alguien podría decir... Pero padre, si la familia es buena. Bueno, es que si sí es buena. ¿Qué pasa si la absolutizo? Pues que todo lo veo a través de ese foco, de ese lente, del lente de que mi familia esté bien. Y suena muy bonito, pero sabemos el problema tan grande que tenemos en México de la corrupción, por ejemplo. Y... ¿Por qué es ese problema tan grande? Pues porque hay un grupito de personas que dicen, es que yo lo que estoy interesado es que mi familia y mis amigos estén bien. Y sin eso no voy a ser feliz. Entonces, pues ni modo, a robar. Y podríamos decir, bueno, sonaba muy bonito cuando vemos las consecuencias pues nos damos cuenta que a todos nos afecta la, la violencia, que a todos nos afectan las calles mal pavimentadas, que a todos nos afecta esas decisiones. Alguien podría decir, el ejercicio es bueno padre, bueno, es bueno cuando uno lo absolutiza, puede ser también destructivo. El cuerpo es bueno, sí, cuando lo absolutizamos se vuelve destructivo. Yo le puedo contar que, por ejemplo, hay estudios científicos donde se han estudiado las personas que corren triatlones, que eso es gente que corre como un maratón y luego nada un maratón y luego pasa la bicicleta de la distancia del maratón. Y es gente que les llaman los Iron Men, los hombres de acero, no, hombres y mujeres de acero. ¿Por qué? Porque es que es algo increíble. Bueno, para lograr ese nivel elite de, de deporte, ejercicio, ¿qué pasa? Pues que esa gente tiene que hacerlo prioridad. ¿Y qué pasa cuando se absolutiza eso? Pues la mayoría de la gente que hace ese deporte resulta que tiene eh, familias con divorcio, que se divorcian que no les aguantan las parejas, que no les aguantan los hijos. Entonces decíamos, ¿el ejercicio es bueno, padre? Pues sí, sí es bueno. Pero cuando usted lo absolutiza, le va a destruir a su familia. El, el hacer negocios es bueno. Si usted lo absolutiza y empieza a venderle a su familia, a sus amigos, todo lo que puede, ¿qué va a pasar? Pues se le van a acabar las relaciones genuinas. Todo lo que absolutizamos se nos vuelve destructivo. Y el Señor lo que quiere para nosotros es una vida plena, vida en abundancia. Y yo creo que para sacarnos de eso, pues lo primero que necesitamos es, es indiferencia con respecto a cómo utilizar las cosas, a nunca absolutizarlas. La indiferencia tiene que ver con poner primero la voluntad de Dios y todo lo demás ver que entra como en un contexto de subordinación al fin último de la vida. Tiene mucha lógica. Al final es, pues es que son medios. Y lo difícil es vivirlo. Y lo difícil es trabajarnos interiormente. Trabajar nuestras heridas. Porque eso es lo que a veces hace que absoluticemos. Trabajar nuestros miedos. ¿Qué pasa? Pues esos diálogos internos de que no voy a ser feliz si no logro esto de que no me van a apreciar si no logro esto y entonces no voy a ser feliz. Cada vez que vemos esos grandes miedos que ponen como en el centro algo, sea lo que sea, pues es un buen momento para recordar esta palabrita, indiferencia, Ignacia. O sea, indiferencia a soltar eso. Nada es tan importante como para aferrarnos y no soltarlo. Nada es tan importante como para aferrarnos y no soltar. Todo es para ponerlo ante Dios y preguntarle, Señor, ¿cómo quieres tú que utilice esto? Mis relaciones, mi ejercicio, mi cuerpo, mi familia, mi riqueza. San Ignacio dice, salud y enfermedad. Hay que hacernos indiferentes. Ahí nos damos cuenta de que la salud y la enfermedad es algo que a veces no podemos controlar. Entonces, es algo que, hay cosas que controlamos y ahí, pues siempre elegimos lo mejor. Pero después se nos vienen otras cosas sobre las que no tenemos nada de control. Yo a veces, yo puedo... Pues ponerme la mascarilla y ponerme la vacuna. Y ahí, pues ese es el llamado, ¿no? A cuidarnos. Pero ¿qué pasa si inclusive haciendo todo eso? Pues puede ser que me enferme de otra cosa. Puede ser que me, que me dé una embolia. Puede ser que me caiga y me rompa la pierna. Puede ser que de repente se me caiga el techo encima. Hay cosas que no puedo controlar. Y esta pandemia como que también nos ha llevado a, a esta reflexión, a darnos cuenta que la enfermedad a veces es algo que, que tenemos una responsabilidad de cuidar dentro de lo que está dentro de nosotros, pero que a veces se nos escapa. Hay gente que se quedó en casa mucho tiempo y de repente ya un problema de la rodilla porque no hizo nada de ejercicio. Bueno, y entonces cuando viene la, la enfermedad, nuestra, la de los nuestros, pues entonces vale la pena revisar. Es un momento como un espacio donde hay que hacer estas pausas sagradas en la vida. Cuando se nos vienen estos momentos donde creo que sin esto no voy a lograr ser feliz, pues entonces es un momento de hacer una pausa sagrada, y revisar, ¿será que de verdad no puedo lograr el propósito de mi vida? ¿No puedo de verdad ser feliz si estoy enfermo? Pues mire, yo le voy a decir que yo me he topado con gente en su lecho de muerte. Que son un ejemplo de cómo vivir la vida. Mi abuela en su lecho de muerte se la pasaba orando y hablando cosas bellas a los que la rodeaban, notando las bendiciones que tenía. Cuando yo podía decir, pues está muy mal mi abuela. Me ha tocado ver gente en hospitales que utilizan ese tiempo de enfermedad, no para autoenfocarse, sino para decirle a tanta gente que aman cuánto las aman y que ven a las enfermeras y a los enfermeros. Y me tocó un hombre que estaba también así en su lecho de muerte y le pidió a la hermana, le dijo, mira, con este dinerito vete y te compras 20 rosas. Y fue la hermana, compró 20 rosas y le dio una rosa a todas las enfermeras que pasaban a verlo para agradecerle por el cuidado que le daban. ¿Se puede dar gloria a Dios en la enfermedad? Pues esta gente nos demuestra que sí. ¿Se puede dar gloria a Dios en la enfermedad? Pues mi abuela me mostró que sí. Y a veces cuando se nos vienen cosas, pensamos que es imposible. El otro día a mí me salió una, un pequeño eh, absceso en la parte baja de la espalda y fui con el médico. Y de repente el médico me dijo que traigo un tumor y que me opera y que me opera ahí mismo y me entró un pánico. <ríe> y yo decía, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Y no me despegué de mi familia. Y de repente se me viene esta eh, idea, la indiferencia inanciana. Y es un momento de hacer una pausa sagrada en medio del pánico a veces y decir, pues mi vida está en manos de Dios. <ríe> Y gracias, a Dios no fue cáncer, un tumorcito que parecía como si de repente se me acabara la vida. Y salud y enfermedad, claro, la salud la preferimos muchas veces, se vale que la preferamos, pero no que la absoluticemos. Cuando ya vemos que no podemos ser felices sin eso, cuando ya vemos que empezamos a dañar a los demás o a, para lograr nuestros objetivos, pues hay que tener cuidado. Salud o enfermedad, riqueza o pobreza, dice San Ignacio. ¿Se puede hacer la voluntad de Dios con riqueza? Pues mire, a mí me ha tocado ver a mucha gente que utiliza su riqueza para darle gloria a Dios. No me queda duda eh, que hay gente que está ahora mismo comprometida con la ayuda a la mujer. Hay un centro de ayuda a la mujer donde normalmente esto... Eh, se, se, se vive, donde yo lo he visto, gente que, que, que apoya a las mujeres con, con toda su, su capacidad de dinero, he visto empresarios que dicen, hay, si hay una mujer que está embarazada y no tiene cómo salir adelante, nosotros la vamos a contratar, hay gente que dice, nosotros vamos a donar ropa, bueno, pues ¿qué pasa? Pues que con la riqueza se puede hacer mucho bien, con la riqueza... Eh, pues podemos construir iglesias, podemos construir casas para los que no tienen, podemos hacer el... bueno, ¿qué pasa cuando viene la pobreza? Ah, no, señor, esa no, porque yo aquí te quiero servir. <risa> y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta, ah, la riqueza es un fin o un medio. Y entonces eh, llegan momentos de vida donde a veces nos forzan, nos fuerzan a detenernos. Vienen crisis económicas, donde a veces nos vemos forzados a parar, a hacer una pausa sagrada y revisar nuestra vida. Y entonces ahí nos damos cuenta, pues, que hay que hacernos la pregunta, ¿puedo ser feliz sin la riqueza? Y nos recuerda el Señor de esto en su palabra. Vamos a ver si nos resuena esta cita bíblica. Dice, por eso les digo, no estén preocupados por su vida, qué van a comer o por su cuerpo, con qué se vestirán. Es que no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Miren a las aves. No siembran, ni ciegan, ni almacenan en graneros y su Padre Celestial las alimenta. A veces se nos vienen momentos económicos difíciles, momentos de pobreza y viene la pregunta, ¿podré darle gloria a Dios en la pobreza? Pues sí, a veces es una oportunidad especial para voltear a ver a Dios y darnos cuenta que necesitamos de su apoyo habrá que adaptar la vida, habrá que adaptar mil cosas pero se puede ser feliz en la pobreza pues Jesús nos decía el hijo del hombre no tiene donde reposar su cabeza Jesús así vivió y fue feliz pues mire yo creo que la vida plena es el mismo <risa> él es el testimonio de que se puede. Lo difícil es hacernos indiferentes. Qué difícil soltar esos miedos. Qué difícil poner nuestra confianza en el Señor. Y por eso el Señor nos invita a ver a las aves, a ver la libertad con la que podemos vivir, a hacernos indiferente, inclusive a la riqueza, inclusive a la enfermedad. Inclusive una vida larga una vida corta. Al éxito o al fracaso. A mí me ha tocado vivir momentos pues en mi ministerio donde yo digo, pues pues fue un fracaso. No funcionó como yo esperaba. ¿Y qué es lo que me ha pasado siempre? Pues que el Señor me dice, lo importante no era el éxito. Lo importante es que tú estuvieras conmigo y que, y que estuvieras ahí llevando a los demás a mí. ¿Hiciste eso? Pues el éxito Dios lo mide diferente. Lo que nosotros vemos como desperdicio, Dios no lo ve como desperdicio. Lo que nosotros vemos como terror y miedo, como finalidad. El Señor no lo ve así. El Señor lo ve todo lleno de esperanza, de potencial. Mi papá perdió su trabajo cuando yo estaba eh, por ahí de la secundaria. Y pasó algo dificilísimo, entró una depresión, pasó eh, cosas muy duras. Y yo recuerdo que mi papá se iba a la misa y, y yo me iba con él y nos sentábamos recuerdo en una capillita de los hermanos maristas y un día mi papá me dijo sabes qué hijo yo me siento ahí y a veces me siento como un bulto a veces me siento que, que no estoy ahí, que estoy triste. Dice, pero sigo viniendo aquí porque sé que aquí está el Señor. Eso parecía dificilísimo, pero en esa fidelidad, ¿qué pasó? Pues que aparecieron nuevas oportunidades. Mi papá no se veía más que como lo que había estudiado, como un médico. ¿Y qué pasó? Pues que salieron oportunidades distintas. Y hubo un cambio de giro en su vida, de carrera. Y ya ha habido otros más. ¿Y qué ha pasado? Pues que al final, nuestra familia, pues hemos salido adelante. Dios ha estado presente. Y yo le voy a decir algo, el ejemplo de mi padre. Durante ese tiempo, qué importante fue para mí el haber visto la fidelidad de mi papá. Eso a mí me dio la clave importantísima que ahora le puedo poner palabras y que es el fin de la vida no es el trabajo. El fin de la vida es Dios y a veces ni siquiera a Dios lo sentimos. Pero si lo tenemos claro, pues por ahí permanecemos, aunque no lo sintamos. Y recordamos al Señor que nos dice, tu vida está en mis manos. A veces inclusive, eh, pues nos podrá dar miedo en la muerte. Podríamos decir que muchas de las cosas a las que le tenemos miedo, le tememos porque nos puede llevar a la muerte. Y vemos una finalidad ahí muy grande. Se acabó la vida. Y ni siquiera ese es el fin determinante. Lo que dice la palabra es importante. Romanos 14, 7. Pues ninguno de nosotros vive para sí mismo. Ni ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos vivimos para el Señor y si morimos morimos para el Señor porque vivamos o moramos somos del Señor inclusive ante la muerte de hecho la muerte debería ser algo que nos ayude a enfocarnos al fin último de la vida que la muerte no es el fin la muerte es la puerta de entrada a la presencia de dios al fin verdadero y por eso era que le tenían tanto miedo a los primeros cristianos porque no le tenían miedo a la muerte eso era lo que el gobierno utilizaba para atemorizarlos a, tan, a las personas no pero con los con los cristianos no funcionaba porque no les importaba morir <risa> ¿Por qué? Porque veían que hay algo más grande, el amor que es Dios. Hay algo mucho más importante que es el vivir de acuerdo al fin último. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y bueno, aquí comenzamos ya a hablar acerca del fin último de nuestra vida. Y yo creo que siempre es importante cuando hablamos de estos temas eh, no quedarnos con ideas de caricatura acerca de la salvación, acerca del cielo, el infierno, el purgatorio y más bien ir a, a la palabra. ¿no? y A mí me encanta Juan 6, eh, 35, por ahí, eh, donde habla Jesús acerca del, del cielo del fin último y dice yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre todas estas cosas que deseamos es el hambre que tenemos pero Dios nos promete vida plena vida en abundancia el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed aquí el Señor sana nuestros miedos este es el que nos dice mira las aves no tendrás hambre ellas no se preocupan no te preocupes pero les he dicho me han visto y no creen dice todo lo que me da el Padre vendrá a mí o sea nosotros todo lo que Jesús ha recibido del Padre al hacerse hombre, entrar en nuestra condición humana, dice, vendrá a mí. Y el que viene a mí, no lo echaré fuera. Fíjese de esto. El que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que, de que me ha enviado. Y esta es la voluntad de aquel de que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado sino que resucite sino que lo resucite en el último día ¿de qué nos habla Jesús aquí? el deseo del Padre es que todos se salven y Jesús desea lo que desea el Padre Jesús desea salvar a todos dice esta es la voluntad de aquel que me ha enviado que no pierda Nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Todo el que viene a mí, no lo rechazaré. No está hablando Jesús, pues, eh, necesariamente de algo... Eh, exclusivamente aquí en la tierra yo, yo creo que de lo que está hablando es pues al encontrarnos con Él cara a cara y podríamos pensar en el cielo al final es comunión el cielo es unión con Dios y si dice el Señor que él no nos que no quiere rechazar a nadie pues a qué se refiere pues podríamos entenderlo como que el juicio final es básicamente ver a Dios cara a cara, ver al amor mismo, al Dios que es amor, justicia, verdad, misericordia, todo tenerlo frente a nosotros sin distracciones, sin mediación. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Pues que yo de acuerdo a lo que voy haciendo, me voy convirtiendo en, en la persona que voy formando día a día, con mis acciones, con lo que hago. Y bueno, si verdaderamente me encuentro que estoy buscando a Dios, que mis acciones lo reflejan, pues la persona en la que me he convertido, ¿qué va a decir al ver a Dios, al amor mismo, si yo estoy buscando vivir en el amor? Si yo estoy buscando vivir en la justicia, ¿qué va, qué va a ver? Pues cuando veo a Dios, lo que voy a desear es entrar en un abrazo y la salvación pues es un abrazo pleno. ¿no? El purgatorio tal vez es el proceso, que habrá cosas que me tenga yo que purificar todavía, limpiar para poder entrar bien a, a tanta santidad y tanto amor. No, pero eh, ¿qué pasa entonces con alguien que se confronta con Dios antes se hablaba como esto de, de el que muere en pecado mortal. Ahora eso eh, ya no es una, eh, una terminología que se utiliza después de Vaticano II. Se habla más de pecado grave, pecado serio. Y pues ¿qué pasa cuando yo estoy actuando y, y deseando... Vivir en esta, esta forma de felicidad tan limitada, absolutizando los medios, si yo ya tengo otro fin diferente para mi vida que no es Dios, pues ¿qué va a pasar cuando me tope con la mirada del amor mismo, de la justicia misma? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que tal vez lo que yo voy a decir es, eso es precisamente lo que quiero que me deje en paz. No se trata de una acción, sino de la persona en la que me voy convirtiendo. ¿Y qué va a pasar? Pues aquí venimos a responder esa pregunta de si Dios es bueno, ¿cómo puede existir el infierno? Pues aquí está la respuesta. Que Dios no va a forzar a nadie a que lo ame. La libertad es algo que Dios se toma en serio, que no la da. Hay quien quisiera decir que, que no, no hay infierno. Dios ama a todos y a todos los abraza. Bueno, ¿y qué tal los que no quieren? ¿No sería como hasta enfermizo, hasta eh, un maltrato, que Dios arrebate a alguien? Ahora, ¿me quieres porque me quieres? <ríe> pues no, eso sería una violencia. De hecho, es lo contrario, el amor. Hemos visto casos de gente que tiene encerrada a una mujer en, en, en el sótano de la casa como una esclava. Y dice, pues ahí yo la... Es para que no se vaya. ¿Eso es amor? ¿Eso es lo contrario al amor? Entonces, si, si queremos creer que Dios es verdaderamente amor, tenemos que creer que Dios nos permite verdaderamente elegir. Y por eso la iglesia no puede dejar de decir que existe el infierno, no porque Dios sea malo, no porque Dios no ame. Aquí nos dice Jesús que quiere que todos se salven, que el Padre quiere que todos se salven. ¿Por qué existe el infierno? Porque Dios es amor verdadero. O sea, el infierno es una expresión del amor de Dios, fíjese nada más, que nos ama tanto, que nos permite elegir, fines que no son Él así que pues llegamos al final de nuestras reflexiones y valdría la pena pues con todo lo que hemos hablado yo le recomendaría revise anteriormente cuáles son las cosas que lo estresan que la estresan últimamente cuáles son las cosas a las que le damos vueltas en el día, y yo le recomendaría que valdría la pena revisar si, si eso es un indicador de que estoy haciendo algún fin, algo que es un medio. Y habrá ahí una oportunidad de invitar a Dios a ese espacio y decirle: Señor, sana es esterilidad, que yo no veo cómo voy a sobrevivir sin esto, tú que eres la verdad, la vida, el camino. Entrégate, Señor, permíteme entregarme a ti. Quiero recibirte como mi fin último. Quiero que te me des. Quiero que ese sea el fin último de mi vida. Pues le pedimos a Dios que nos abra los ojos cuando estemos en esos caminos confundidos. Le pedimos a Dios que sane nuestras heridas cuando soluticemos lo que tememos. Le pedimos a Dios que podamos ser libres e indiferentes para elegir el propósito de nuestra vida, que es el sueño de Dios. Le pedimos a Dios que podamos estar siempre con Él, que ya aquí en la tierra podamos ir experimentando de qué se trata el cielo, que es estar con Él siempre, y se puede, en probaditas, a cada momento, en cada decisión. Amén. Dios los bendiga.